Hola, Landa Primines. Hoy los noto un poquito desanimados, por eso les voy a presentar actividades divertidas para realizar esta cuarentena. Por algo se empieza. Finalizamos sí. el vídeo La quinta cosa que vamos a realizar en casa Quiero que la dejes tú en los comentarios Cuídate mucho, intenta no salir de casa Y bueno, combatamos el COVID-19 Chao, chao